por más que todo lo que queramos decir, es profesional. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, hay un rango de jerarquías y a la hora de publicar un título, una información del calibre de las que publica Santoro, y una tapa de las tapas que publica Santoro, uh -huh. eso pasa por una serie de instancias jerárquicas en las cuales está claro. el jefe de Santoro, que viene a ser Ricardo Roa y Ricardo Kirchhoff, los dos Ricardos, y arriba de ellos está... Es decir, todo lo que está cúpula. haciendo Santoro lo hace como sicario claro. de nieto, ¿no? Porque Santoro se le da... No, por, claro, o sea, o sea, Clarín no es un blog en el cual a alguien se le pasa claro, una claro. publicación. O sea, esto está... ...pensado como empresa y como corporación. Después otro día y también en el portal vamos a desarrollar... ...cómo influyó en el memorándum en el caso de Gabriel Traficante también en la mafia de los contenedores pero vamos a ir a un caso que encontramos y que es nuevo en toda esta trama del de espionaje ilegal y las operaciones de inteligencia que tiene que ver con Puerto Quequén Ajá. sí. Puerto Quequén es Después un puerto... de Necochea Exactamente es muy grande, Y al lado de Necochea es, el, mm. es uno de los puertos de aguas profundas más importantes mm -hmm. de la Argentina viene teniendo récords en la cantidad de eh, toneladas de granos que pasan sí. por ahí de barcos, etcétera. Es un lugar realmente importante Ajá. para todo, que, todo lo que tenga que ver con el negocio agroexportador Bueno eh, ...ahí estamos viendo algunas imágenes. Hay uno de los casos que encontraron... ...de operaciones de inteligencia... ...en la casa de eh, Marcelo D'Alessio... ¿sí? ...y que estuvo analizando la Comisión Provincial... ...por la memoria, que es el caso de Porcaro. ¿sí? Tenemos ahí la placa... ...de lo que encontró la Comisión Provincial... ...por la memoria, ¿sí? que dice... Eh, ...una de las operaciones de espionaje... ...que habría llevado a cabo D'Alessio... ...que el imputado denominó Operación Porcaro. Y sigue... ...dice, en esta investigación... Ahí está. En particular se observa una vasta actividad de inteligencia, de campo, filmaciones con drones, fotografías, etcétera, Así como recopilación de distintas fuentes de información y está vinculada a una causa que lleva adelante un colega de esta jurisdicción federal de Mar del Plata, titular del juzgado federal de Necochea, que tiene precisamente a Roberto Porcaro como imputado. Sí, Roberto Porcaro es, entre otras cosas, pero para definirlo rápido, es alguien vinculado al kirchnerismo en uh -huh. Necochea. ¿sí? ¿Quién escribió sobre el puerto de Quequén y operaciones de tus supuestas coimas de Porcaro en Necochea, en Clarín. Empieza con San y termina con Toro. Exactamente. Ahí Tenemos ahí la nota. O sea que el tipo fue parte de esta extorsión también. Sí, pero no termina ahí. Dice ahí, exclusivo, causa paralela en la ruta del dinero K, también está vinculada. Claro. Sí, reactiva en una causa por el pago de sobornos contra un operador K. Un fiscal hizo una serie de allanamientos y espera su resultado para decidir en una causa en la que está imputado Roberto Porcaro. ¿Quién firma? esa nota, ¿sí? la firma Daniel eh, Santoro y en el cuerpo de la nota dice reactivan una causa por el pago de sobornos contra un operador K el fiscal federal de Mar del Plata Nicolás Sisic, espera el resultado de una serie de medidas de prueba para avanzar contra el operador Roberto Tatín por caro, uh -huh. por el supuesto pago de coimas para la adjudicación, y acá viene lo importante de una concesión clave del puerto de Quequén, uh -huh. ¿sí? según informaron a Karim, las famosas fuentes judiciales que sí, sí. Santoro nunca eh, dice, bien ¿Hay pruebas de esto? Hay pruebas de la relación de Alesio Santoro, en el caso Porcaro. Tenemos uno de los chats, por ejemplo, ¿sí? ahí está la información de la Comisión para de Memoria, y dice, es dable destacar que en las comunicaciones vía WhatsApp con el periodista Daniel Santoro, conversación registrada por el iPhone, etc., él mismo se refiere a haber obtenido, off the record, información de carácter confidencial proveniente de la Unidad de Información Financiera sobre el señor Roberto Porcaro. Ajá. ¿Sí? O sea... D'Alessio tenía en su casa una carpeta de operación por caro, Santoro escribía sobre por caro y supuestas coemas, y Santoro y D'Alessio hablaban de, eh, en sus chats sí, de sí. que Santoro tenía información, no de récord, de la unidad de información financiera, que ¿Qué? es bastante complejo obtener. Bueno, ¿quién se quedó con la, el puerto Quequén? ¿Quién? El que menciona. Bueno, ahí vamos a ver una de ellas, que se llama... Ahí están las empresas, pero voy a llamar la atención sobre una que se llama Lartirigoyen. La Artirigoyen es una empresa muy pesada en el mundo agropecuario. De uh -huh. hecho, en los últimos años fue declarada eh, como una de las mejores empresas del mundo agropecuario. ¿Adivinen de quién tenía un cheque de Alessio en su casa? De esos. Ahí lo vemos. En el allanamiento a la casa de D Alessio tenía dos cheques por 50 mil pesos. Ahí estamos viendo uno. Y en el reverso, ¿sí? endosado, podemos ver ahí la Artirigoyen y compañía Sociedad Anónima. Entonces, para contarles todo el cuento, D'Alessio investigaba por caro. Sí. Santoro publicaba sobre por caro. Sí. D'Alessio y Santoro hablaban sobre por caro. Sí. sí. Hablaban sobre por por el caso de la adjudicación de Quequén. Quequén se lo queda, entre otras, de Artigoyen. D'Alessio tenía en su casa cheques endosados por. O sea, apretaron la a por caro, se lo dieron a la otra empresa y la otra empresa le dio dos cheques de 50 mil dólares. Sí, es algo que van a tener que explicar, uh -huh. pero. Y Hay que era, ir a la cuenta de Santoro ahora... a ver cuánto le tocó a él. Que estén hablando del tema... ¿No? ¿Sí? Entre, en los chats. Que Santoro, que D'Alessio tenga una carpeta... ...que Santoro claro. publique... ...y que la empresa... Está muy claro. Digo, ¿qué haces con cheques uh -huh. de esa empresa en tu casa? Ahora, vos fíjate cómo Santoro... ...logra meter de nuevo a Cristina... ...y al mismo tiempo gana Guita. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? ¿De la mafia que estamos hablando? Cuando todo esto termine... ...después de las elecciones... ...si ellos logran quedarse en el poder... Aún así, tarde o temprano, Cristina va a ser liberada de todas estas causas, pero la gente ya habrá votado a otro candidato. Por eso el tema es que se enteren. Mirá, ahora les voy a contar algo de lo que habló Horacio recién. ¿no? De que esto, de Macri no va a ser el candidato, claramente, y ahora están todas las pruebas sobre la mesa.